Estamos con José María Petit, un enfermero experto en heridas de la piel y quemaduras y le preguntamos las precauciones que debemos tener en el hogar para evitar quemaduras. En las cocinas lo que hay que evitar, sobre todo niños de edad, de edad temprana, de, de, a partir de que empiezan a llegar a esa meta tan importante como es ponerse de pie la bipedestación, eh, tener mucho cuidado cuando estemos cocinando. Hay que educarles en este sentido, es eh, no sencillamente prohibir, porque el prohibir por prohibir no creo que sea la mejor forma, pero sí enseñarles de una forma progresiva, eh, que acercándoles la mano eh, con cuidado, que ellos noten realmente que allí hay un peligro. Tomar precauciones básicas como son que los mangos de la sartén tienen que estar siempre hacia la parte interior de, de lo que es la, la encimera, eh, cuando manipulamos o cuando transportamos una cafetera, una tetera, una olla con sopa, una sopera, pues que los niños no nos hagan tropezar, es un accidente muy, muy habitual. Otro accidente que es cada vez menos frecuente, afortunadamente, pero muy lamentable, es el quemar bebés con el agua de baño. Niños que los introducen en la bañera cuando el agua está todavía demasiado caliente. Hay que tener termómetros y hay que además asegurarse, pues, con partes sensibles del cuerpo, tocar el agua antes de poner el niño. Eh, esta es una precaución básica y elemental. Si tenemos un niño en la bañera, o incluso nosotros mismos, si vamos a, a llenar la bañera... ...primero abrir el agua, el grifo frío, luego el caliente, porque si no, algunos, algunos calentadores... ...más regulados, puede salir agua a temperaturas increíbles, de 60-70 grados. Por legislación, técnicamente, esto no debería ocurrir, pero ocurre. En la cocina, no dejar objetos eh, ni productos corrosivos, lejías, salfumanes, eh, desatascadores... ...al alcance de los niños que son los mismos productos, ya lo consta en, en, en la información. No utilizar productos inflamables eh, para avivar fuegos ni para intentar encender fuegos. Dentro del, de, este, de este punto en concreto, la fondí una vez tenemos el aceite caliente, el queso, eh, ese fogón pequeñito que funciona generalmente con alcohol de, de quemar y un algodón que hace de, de, de, de soporte, que lo impregna, llega un momento que la llama es invisible. Cuando vamos con el frasco para añadir más alcohol, todavía queda llama y esto provoca la explosión. Luego, asegurarnos fehacientemente de que el, de que el fuego, de que el algodón está apagado antes de añadir, eh, añadir más combustible con el frasco y, en cualquier caso, coger un, un frasquito pequeño, un dosificador, un, un cucharón, un, un bote pequeñito, que la explosión siempre será mucho más pequeña. En el campo de aparatos eléctricos, pues por supuesto, no utilizar aparatos eléctricos dentro, eh, cerca de un, de, un, de un recipiente con agua, una bañera. Eh, y, por otro lado, otra vez haciendo referencia a los niños, a los bebés, no cuando se ponen de pie, sino sobre todo cuando gatean, tener los enchufes protegidos, los protectores de los enchufes, porque el niño tiene curiosidad e introduce cualquier objeto dentro de estos agujeritos que a él le llaman la atención y también son fuente de electrocuciones, tener los objetos... Los, los enchufes protegidos, cuando utilizamos estos enchufes eh, múltiples, no sobrecargar eh, un enchufe con muchos, eh, lo que se denomina ladrones, ¿no? con muchos, con muchos eh, enchufes dentro de la misma clavija porque esto puede sobrecalentar y provocar un cortocircuito. Por supuesto, no fumar en la cama, eh, apagar bien los cigarrillos, tener precaución en utilizar sprays inflamables, y uno muy general, que en esta época del año pues a veces se nos olvida, pero es cuando vamos a la playa. Cuando vamos a la playa debemos protegernos, debemos proteger sobre todo los niños. Seguiremos hablando con José María Petit en próximos vídeos.